Ché, baby. Me sacaste el alma al cuerpo que me dejaste frío y deshecho Y como pa' no pensar más, con mi brodo no bajamos un champán Mariposa azul en tu espalda que me lleva a otra realidad Que te duerme y te deja mal, me deja pensando en dónde estás Ey, ah, patillita multicolor que me lleva a otra dimensión Que me anestesia el corazón Ey, ah, pastillita multicolor, que me lleva a otra dimensión, que me anestesia el corazón, deje mi noche perdida, muchas horas de mi vida, mi ego y mi... Mucha energía para alegrarte todos los días Te vas y ni me dices por qué Otra vez yo pensaré Si el error lo veo yo Si el error lo tenés vos. Vete, sé que todos te lastiman Que nadie te sabe tratar como yo No quiero olvidarte, menos medicarme Para que mi cuerpo apague el dolor Patillita multicolor que me lleva a otra dimensión que me anestesia el corazón. Ey ah Patillita multicolor que me lleva a otra dimensión que me anestesia el corazón. Choqué con tu infierno y caí a tu pie, conecta tu mirada y juro me asusté. Tomé de la copa de un falso dios, bebí el veneno que llaman amor. playas señales, tiraron el colchón. Se confundió el mundo entre volar y amor.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 Estillita multicolor Que me lleva a otra dimensión Que me anestesia el corazón Yeah Es cuestión de tiempo